Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana por Telenor Canal 10 y a través de la magia de la internet www.telenor.com.de. Gracias a todas las personas que nos ven en este momentos. Como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al padre Rogelio Cruz que ha llegado para compartir con nosotros unos momentitos y reflexionar en torno a todas las informaciones que han salido a raíz de eh, la expulsión de la Orden Salesiana. Buenos días, padre, un gusto tenerle Bueno, buenos días. Eh, buenos no sé, días. Son buenos, ¿no? Pero son ya, ya hasta el día que nos vemos ¿Verdad que no? sí? Yo agradezco a Dios todos los días la, al ver la luz. Es ¿no? una bendición. Ah, no, el vivo. hecho de, de poder amanecer vivo ya es una gracia de Dios. No por nada. ejemplo, ya, ya yo, yo hoy en la mañana, y por ejemplo, yo bajo con mi libro de oración a una capillita que tenemos ahí donde, en Las Maras, en La Vega. Y entonces viene una señora y me dice, yo cumplo año y lo, quiero, lo primero que, me, que, que vengo a pedir a usted es que me dé su bendición. Porque es lo más sagrado que yo puedo recibir en este día. ¡Wow! Pero, <ríe> tú bueno. tú comenzas un día así, tú sabes. Sí, sí eso es Tú no tienes más camino que decir, Señor, gracias. Porque mira, además de yo recibir tu bendición, puedo ser también portador de bendición para otras personas. Claro. Y eso es maravilloso. Así es. Claro. mucha gente es más la que lo quiere mucho, sí, sobre todo. El Monseñor Víctor Masalles, de obispo de la diócesis de Baní San Cristóbal, ha dicho y ha justificado la expulsión por que usted ha hecho tienda parte, así lo ha utilizado, palabras textuales, y que es una persona muy inquieta. A esto ha reflexionado el Padre Moncho nuestro padre querido Ramón Alejo, y le ha defendido radicalmente, los medios se han hecho eco de, esta, de esa defensa, de que cómo es posible que un obispo se exprese así, cuando la iglesia católica debe dejar esa zona de confort, sus religiosos deben salir a los escenarios donde están los pobres a trabajar con ellos, de hecho el propio Papa Francisco lo ha mandado a los obispos a ellos, ¿cómo entiende usted esa justificación de, de Masáez? Yo creo que lo agarraron fuera de base, ah <risa> Porque yo, yo esperaba que él por lo menos me invitara a su diócesis a apoyarlo en programas sociales y cosas. Yo soy experto en eso, además de ser, de ser cura. ¿Por qué? Porque él, no, han, no han entendido o él no ha entendido esto. La iglesia latinoamericana ha hecho tres opciones fundamentales después del Vaticano II. El Vaticano II fue esa reunión de los obispos donde el Papa Juan XXIII planteó esto. Abramos las puertas a la iglesia. Claro. Esto tiene que renovarse. Y si no se renueva, incluso la palabra textual que usó el Papa Juan XXIII fue esto, eh, que el Espíritu venga y se lleve lo que tiene que llevarse, y punto, de la Iglesia. Pero abramos las puertas a la Iglesia. Y fue, el, fue el, el, una, una época interesante, como se comenzó en los 60, para lo que es la cuestión de la renovación de la Iglesia. El Vaticano II, entonces, tiene su repercusión en América Latina. La repercusión que tiene en América Latina es, lo primero, Río de Janeiro. Río de Janeiro, ese documento no tuvo mucha trascendencia, porque pasó prácticamente, es decir, se reúnen los obispos latinoamericanos en Río de Janeiro y eso no tuvo mucha trascendencia. Después viene a los 10 años la reunión en Medellín. Medellín es el documento más revolucionario que tiene la iglesia en América Latina y en el mundo. Eh, donde hacen afirmaciones como esta. Asistimos a la terrible desgracia de que en América Latina los pobres son cada vez más pobres, y los ricos, cada vez más ricos, a costa de la pobreza a los pobres. Y la iglesia hace esa opción. Optamos por los pobres. Y e incluso Medellín describe, por ejemplo, hasta cómo debe ser la casa de un cura. El cura no tiene que tener, en ese lujo. caso, el lujo, los lujos que tiene en los momentos no. actuales. Los vehículos que tenemos en los momentos actuales. Porque no nos diferenciamos nada de, de una compañía cualquiera que tiene una flota de vehículos, en ese caso... Es para, se justifica, es para la misión, uh -huh. pero después pues, una cosa es la misión, otra cosa es lo que tú lo estás usando, claro. es decir, y después entonces hace en Medellín la segunda opción, que fue la opción de los pobres, la, la primera opción de los pobres y segundo la opción por la juventud, dicen ellos en Medellín, oye, América Latina es un continente eminentemente joven, por lo tanto tenemos que tener atención especial para los jóvenes. Y de ahí surge, en América Latina y sobre todo en República Dominicana, todo el movimiento, por ejemplo, de Pascua Juvenil, sí. que miles de muchachos, de jóvenes. De Yo, por Juvenil. ejemplo, cuando estaba en Cristo Rey, eh, la Pascua Juvenil era con 3.000 y 4.000 jóvenes. claro Yo fui barrio. dirigente en de Pastora Juvenil, fabuloso eso <risas> Unas experiencias interesan, interesantísimas. Claro, que el folletito ese ya hay que cambiarlo por otra cosa. Claro, hay que actualizarlo. Porque, porque es un mundo de, La juventud está en otra cosa, está en chateo, está en tigeraje, está, está, está en juca. Y cosa de esa que yo, yo conozco perfectamente, sí. incluso con, con el agravante de que un viejo no puede estar en Pastoral Juvenil hoy. No. Por la sencilla razón de que Rubén. ni siquiera el lenguaje de los jóvenes hoy lo entendemos. Lo conoce. Exacto. Entonces, después, a los 10 años viene Puebla. Eh, tenemos dos opciones en América Latina, los pobres y los jóvenes. Y Puebla, entonces, a los 10 años, que se reúnen los obispos otra vez en Puebla, hace la tercera opción, que es la promoción humana. La promoción humana dentro de lo que es la cuestión de la iglesia. Y la iglesia está llena de documentos, en este caso que van, por ejemplo, la, todo, todos los documentos de la doctrina social de la iglesia, entonces van encaminados pues, precisamente a eso, a que, eh, que la problemática es esta, que los cristianos somos buenos hablando, pero haciendo en el momento de hacer. Padre. Y de nuevo pasar, por lo tanto, de, que, de la teoría a la praxis Exacto. une las dos cosas claro, claro. No, no hay que exagerar padre, hay que las dos cosas Rogelio aquí se produce un café muy bueno y Tere nos trae un cafecito caliente para darle ahora, forma para darle porque forma. Este es el bueno, café caliente esta es la sección del café caliente del café caliente, es del café caliente. no puede ser sí. frío yo sí. Eh. Sí. padre gracias, Rogelio gracias. los salesianos le han dado la oportunidad de defenderse ese es el problema bueno para que la gente entienda un poquito porque la gente está confundida yo he sido expulsado de la congregación salesiana, no así de la iglesia. No, la iglesia claro, nunca. ¿por claro. qué? Okay, porque en los momentos actuales, por ejemplo, yo estoy en una situación de que, de que estoy organizando todo para ver en ese caso que continúa a partir de este momento, con una paz y una tranquilidad increíble. Porque yo puedo demostrar, los salesianos dicen que me expulsan porque yo he sido desobediente. Porque no fui, simplemente porque no fui a Colombia. dónde no, no le mandaron. Donde me mandaron. Ahora bien, yo te puedo demostrar y le estoy diciendo a la gente que el mandato de yo ir a Colombia no reúne ni siquiera las condiciones para obedecer. Por tres motivos fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, no es lo mismo, estamos diciendo, una obediencia que una orden de traslado. Yo tengo una orden de traslado. Usted trasládese allá, a ese sitio, bajo un decreto, bajo todo un procedimiento que te reúnen a ti, hay con tres testigos, ellos allá en una oficina, edad media, mm. igualito. Igualito. <ríe> no hay <ríe> nada. Yo recuerdo, yo, yo recordaba las tres veces que me cité. Estaba en el en Sanedrín. el <ríe> Sanedrín. Las tres veces que me cité, yo recuerdo a Leonardo Boff, ese teólogo latinoamericano de la Teología de la Liberación. Sí. Leonardo Boff escribió ese libro, Iglesia, Carisma y Poder. En ese libro... Un libro interesantísimo que todo el mundo tiene que leerlo para una nueva eclesiología, para una nueva visión de la iglesia en el mundo de hoy. Que, y a Leonardo Vos por escribir ese libro lo silenciaron 11 meses. Le dijeron, Usted no puede ni hablar ni nada. ¿A qué monasterio lo mandaron? Sí, lo, inmediatamente. Entonces él, cuando lo llamaron a los 11 meses, él lo narra. Me recibió el obispo, el cardenal, una sala grande. Una silla en el medio, el cardenal viene con toda su pompa y comienza a interrogarlo. No, porque usted, el concilio cree. Y Leonardo Boff termina diciendo esto. Mire, monseñor, mis ideas y mis conceptos podrán pasar y van a pasar. Pero la iglesia es mi padre y nunca va a pasar. Yeah. <ríe> Por lo tanto, olvidémonos de esto. Así no me reciben a mí. Yo tengo una orden de traslado. No es una obediencia cualquiera. Por lo tanto, espérate, tú no me estás dando una obediencia, tú me estás dando una orden de traslado. Y yo te lo puedo mostrar. Yo no puedo obedecerte por tres razones, porque desde el, desde el punto de vista legal, tú me estás aplicando el derecho canónico. ¿Es legal? Yo tengo que ver la parte legal. Primero, el superior que me está traslando a mí no tiene jurisdicción en Colombia, sino que tiene jurisdicción aquí en La Santilla. Por lo tanto, yo tendría que tener una carta del superior de Colombia que dice que sí, que me va a recibir. Yo no tengo esa carta. Segundo, dice de manera verbal que el curso dura tres meses. Pero que dura tres meses el curso. Eso no está escrito en ningún sitio. Es de manera verbal. Tú me estás, como tú me estás aplicando el derecho, tú me tienes que dar una segunda carta a mí dice, Mira, ese curso que usted va a hacer va a durar de tal fecha a tal fecha. Y punto. ¿Y el programa? Y, el, y, y tercero, y tercero, es peor. Es un destierro. Cuando yo termine el curso en Colombia, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Me quedo allá? ¿Regreso aquí? Es una trampa que me están poniendo. No me dice absolutamente nada. Por lo tanto... Cuando yo termine el curso, yo tendría que hacer una tercera carta. Usted termina el curso y usted se queda allá y va a hacer esto, esto, esto y esto. O usted regresa aquí a la inspectoría que usted va a hacer esto, esto y esto. No tengo absolutamente nada. Espérate. Por lo tanto, yo no estoy desobediendo. Yo te estoy diciendo a ti, te puedo mostrar a ti que la, la, la orden de trabajo que tú me estás dando, incluso no reúne las condiciones para yo poder obedecer. Entonces, pues, por lo tanto, tú no me puedes expulsar a mí. Y peor, a mi lado conmigo... Ese derecho universal de. O sea, ese principio universal del derecho. Nadie puede ser juzgado y condenado sin haber sido escuchado. Y no claro. ha sido escuchado. Definitivamente. Desde el 2 de abril, que yo recibí la, ter, la segunda amonestación para irme a Colombia, que no me fui, yo ni siquiera recibí una llamada de ningún superior y de ningún salesiano. Y ahora, el 19 de junio, llega esa notificación. Pero espérate. Es imposible lo que están haciendo. Ay, bueno. Es ilógico. Es contraproducente. Además, además eh, yo no soy, un, yo no soy eh, un principiante en la orden de Salesiana. Yo tengo 39 años de profeso y tengo 28 años de cura. Por lo tanto, tú me puedes tratar como yo fuera un profesor como que si está apenas pues, un aprendiz. comenzando. aprender de esto. No, no, no, no. A mí me están violando todos mis derechos. Entonces, ¿qué, eso, qué hemos hecho nosotros? Hemos recurrido. Muy bien. Yo tenía 10 años Perdón, 10 días para recurrir. Y nosotros entonces... Pero, están muy mal asesorados una, Es una lástima. El, el derecho canónico, ellos me dicen a mí que yo debía recurrir a la congregación mundial de religiosos en 10 días. No no no, no, no, no. Yo lo que tengo que hacer es, en esos 10 días, una carta al superior que me notificó. A ese. Al superior que me notificó. Y ese superior entonces... Inmediatamente por 30 días queda inválida la, la orden de expulsión Y entonces si a mí no me dan respuesta en esos 30 días Entonces sí tengo 10 días hábiles para recurrir al, al otro tribunal donde, le donde ellos fueron Que en el orden nuestro ordinario es ese lo contencioso administrativo de lo ordinario Exactamente Entonces una cosa Rogelio Entonces discúlpeme, discúlpeme. Ah. Pero fueron, fueron tan bárbaros que ni siquiera recibieron eso la notificación de unos abogados. ¿La rechazaron? ¿O, o no la se la dieron por no recibida? No, no la re ni siquiera salieron a recibirla. Ok, ya. Y cuando entonces nos vemos en la situación que hicimos, algo así, claro lo notificamos. Pero no solamente no lo notificamos, sino que, espérate, fuimos a la hipoteca, al ayuntamiento, de forma tal que ese documento está aquí. Está registrado. Para que no haya eh, ningún tipo de duda, porque nosotros vamos a, se vamos a seguir esto hasta el final. Muy bien. Y a mí hay que demostrarme donde está mi desobediencia, punto. Muy bien. Muy bien. A, esta, a todo esto, ¿a qué usted alega que produjo esta mira, decisión? Mira, yo no soy pedófilo, gracias a Dios. <risa> <risa> yo no tengo nada que me puedan señalar que yo he sacado de 28 años de cura ahí dentro. Porque toda mi vida ha estado al servicio de los pobres. Y si yo consigo, como ese señor que ayer me dijo, oh, hey, lo qué pena, tú no tienes centavo, y me dejó allá en la oficina 5 mil pesos para que yo coma. Desde eso, yo te puedo dar cuenta, porque lo tengo todo registrado, lo que he recibido, hasta de los proyectos sociales. Nosotros, en proyectos sociales, por ejemplo, vivienda, son 380 viviendas que hemos hecho en 8 años. Aquí en 300. la provincia de Duarte también, allá en Bajo Yuna. En Bajo Yuna, nosotros tenemos allá alrededor de 29, 29 viviendas. Sí. Excelente. Entonces, entonces, 380 familias pobres que han sido mudadas en casa digna. Nosotros todos los días le damos comida a más de 80 ancianos en el barrio María Auxiliadora, cuando yo estaba en la parroquia. Todos los días nosotros tenemos con los campesinos de Manabao una actividad. De que llamamos así popularización de los invernaderos. Se dedica fundamentalmente al cultivo de la Toyota y ahí se produce el 60% del agua. Porque no estamos actuando por actuar. Entonces la Toyota consume mucha agua. Y dice, pero esto, esto hay que comenzar con alternativas, pues diferentes. Con los mismos campesinos. Entonces tenemos. Ese programa es con ellos. Hay un, hay un campesino, por ejemplo, que ya tiene su invernadero. Ahora tiene un ají cubanera excelente. Claro que no hay dónde venderlo. <risa> <risa> sí, Estamos atrancados. Es, es como que una y... sociedad loca. Sí. Y lo que la dirigen están más locos todavía. Entonces, entonces <risa> pero ese campesino, por ejemplo, por aquí, <risa> tiene, se le hizo su invernadero. su invernadero en el mercado cuesta 1.600.000 pesos. Nosotros lo hacemos con unos ingenieros con 600.000 pesos. Pero, por ejemplo, en la cosecha, ya él tuvo la primera cosecha. ¿Qué hicimos con él? Mira, el 50% de la producción es tuya. Tú lo usas. El 40% es para pagar la estructura y que otro campesino tenga la oportunidad de tener un invernadero también. Y el 10% es, nosotros lo vamos a guardar para la próxima cosecha. Y la cosecha que él tiene es de eso que guardó, de, del 10%. Por lo tanto, es decir, son, son cuestiones nuevas. Entonces, ¿Por qué? ¿Dónde está el motivo? ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Las mineras. Dicen que Loma Miranda. Las mineras. Falcón de Estrataníquel, la Gold Quest, ahora en San Juan, y en este caso, pues, la Barrigol. Esa gente se reunieron en Santo Domingo. Lo primero, y tienen un plan. El plan era precisamente la eliminación física. Es muy difícil eliminar físicamente a Rogelio Cruz. ¿Por qué? Porque la gente, donde quiera que yo voy, la gente me conoce, la gente... Muchos mucho me dicen Y tú andas solo Digo yo, pues, la, el, pueblo, el pueblo que, que me, me defiende están, la, están las mineras Pero están los grupos de interés de este país también Solamente de Falcón de Estrataní Que pone no a explotarla Son 5 mil millones de dólares Que hay en este caso pues, por ahí detrás Y que ahora ellos están rodeando En este caso ahí Alrededor pues, de la, de, de, de, del presidente Para ver si pueden en este caso Pero la gente tiene que entender esto Miranda nunca puede ser explotada Por la sencilla razón de que de que Miranda está protegida por, la sentencia, por una sentencia del Tribunal Constitucional. Uh -huh. Y por encima, la 177-13 es la ley Miranda Parque Nacional, del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, por encima del, del Tribunal Constitucional, ni siquiera el presidente de la República está. Un país presidencialista como este, ni siquiera eso. Esos organismos tendrían que venir y violar, claro, en este país... Bueno, pero cosa. tenemos experiencia de este gobierno y del presidente Medina, que todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido y ha quedado normal, pero ahí va, como nunca antes, yo te lo digo a ahí ti. Ahí va a ser difícil, porque ahí somos un listado de 4.000 gente, que tenemos un compromiso y somos 12 curas. Ahora, ¿Para? Padre Rogelio, el gobernador de Bonao se alegró por la porque lo sacaron de la orden salesiana. <risa> Él no se alegra por lo corrupto que hay que sacar, sino porque sacaron al Padre Rogelio. Y recientemente en la cordillera central, en la montaña de Montoro, que son los eh, donde nacen los ríos Juma y Sonador, que son tributarios de Yuna, ahora hay fuego, destruyendo esa loma. ¿La están destruyendo porque el padre Rogelio está expulsado de los salesianos o va a, se o va a seguir el padre Rogelio luchando por esos recursos naturales junto al pueblo? Existencialmente, te respondo con esto, existencialmente no podrás hacer otra cosa más que hacer lo que hago. Yo seguiré en la calle, seguiré con la gente, seguiré eternamente con el, la situación esta de, de la defensa de los recursos naturales, porque eh, el Papa Francisco escribió el encíclico de Laudato Si, y el Papa pide una sola cosa, dediquémonos al cuidado de la casa común, que es la madre tierra, la naturaleza no lo da todo, la naturaleza puede vivir sin nosotros. Y nosotros, los que lo nosotros somos. en ella no. Nosotros en <risa> ella no. Y nosotros padre. somos los que le hemos golpeado como está golpeada. Padre de Villarriba, el municipio de Villarriba, le escribe Leonel Ureña y dice que ah, Leo, en Villarriba todos somos Rogelio. Así sí. es que le está escribiendo vía WhatsApp. gracias se, por Se le ha incrementado con el con número son. de capillas. En cada barrio, en cada casa hay una capilla para el padre Rogelio. Y no solamente en una capilla y en una casa, sino porque eso fue una, una barbaridad de, de mi superior. Los hijos del padre Rogelio Cruz. Ahora sí, sí, ahora sí, ahí ahora sí quería que me, hay que ahí llegar. Sí que ese yo. fue otra, otra pieza, <risa> otro elemento del plan, también de ese plan bien orquestado que se le quiso indilgar hijos. Porque una, una de las cosas era desacreditar, moralmente, buscar algunas cosas para desacreditarme. ¿no? Pero es tan, es tan bárbaro, mi superior, que esos eran documentos de carácter confidenciales, que ellos me habían exigido a mí para yo poder permanecer en la orden. Eran los famosos operativos de declaración tal día. Uh -huh. Y esa señora, eh, esa señora, ese día llegó allá a Cristo Rey, ni siquiera ella estaba declarada y fue contra el muchacho. ¿no? Yo soy testigo de que esta señora, mire, trajo a este muchacho aquí punto, lo declaro. Uh -huh. Pero esa vez, en el momento de la transcripción de esas actas que se hacen en esos operativos, uh -huh. a sí. los libros, no pasó como si hubiese sido hijo, hijo biológico mío. Además, además eh, la, la, la situación es... no, no es eso. La, la cuestión era un plan para desacreditar. ¿no? Pero lo tremendo de todo eso es que, y lo voy a decir con toda responsabilidad, que un medio como el listín se preste se prestó eso. para. Y que Rúdigo... claro, Rudigon sale menos mal que esté en el listado también, de lo, ahora de lo, de lo que dicen que hay que buscar. Y que Rudy se le sea prestado para. Publicar eso sin hacer ninguna investigación. Y resulta que después, Nuria, en media hora lo resolvió. Sí. Fuimos allá al lugar y nos encontramos con las señores. Toda la situación. O sea, son son, son son cosas demasiado... En ese momento... Son, o, en son ese... medios bajos sí. en, el, en la forma de accionar con un indebido proceso. En ese momento... Disfrazado son... de, de válido porque es la iglesia. Exacto, exacto, exacto. O es una función. O sea, pero, pero es... es... Un, un flaco servicio a la institución en ese momento Padre Rogelio usted dijo que iba a decir cuáles eran los padres que estaban en eso, que usted no Hay muchísimo pero ay para aquella <risa> que lo investiguen ellos <risa> <Que> lo investiguen. <risa> y, lo, los y los periodistas los periodistas de investigación de investigación son los que tienen ese, Estoy de acuerdo. ese trabajo eh, Rogelio porque okay, porque Real efectivamente ¿cómo se llama yo nunca voy a olvidar ese grupo del Perú de sacerdotes del Perú Golconda, grupo de sacerdotes, le escribieron a un grupo de sacerdotes, entonces un grupo de sacerdotes de Suiza le escribió a ellos. Le decía, ayúdenos, comprométanse con nosotros para el tema del celibato, para que esto en ese caso sea eliminado en la iglesia. Y lo de, lo de Golconda le contestaron a ellos, lo de Perú. Nuestra preocupación en los momentos actuales no es ser célido no ser es ser o no ser célido. Nuestra preocupación es que los campesinos lo están destruyendo sus tierras, no tienen tierra. Nuestra preocupación es que aquí hay niños que se mueren de hambre todos los días. Nuestra preocupación es que la justicia está vendida aquí en el Perú. Nuestras preocupaciones son aquí? otras, igualito, igualito. Son, nuestras preocupaciones son otras en los momentos actuales. Por lo tanto, les respetamos los que ustedes están pidiendo, pero vengan eh, nosotros, vengan, únanse en todo este movimiento que tenemos aquí, pues de liberación y de transformación que es lo que hace falta, una y exclusivamente. Padre Rogelio, se ha querido, ya usted ha explicado en un contenido rápido La situación que usted, por la cual ha, ha pasado En cuanto a ser obediente o no Y con esto que han dado los distintos periodos de la iglesia Se puede entender que se contradice la iglesia dominicana, en especial la de la, la orden a la que usted perteneció. Propiamente, el trabajo de un sacerdote es ser sumiso ante estas cosas. No, mira, eh, Gandhi dijo esto, cuando una orden es injusta, el deber es desobedecerla. Yo dijo, creo en eso. Dijo Gandhi. Aquí porque, hay un pero que yo digo que no lo respeto Porque está injustamente colocado Cuando una orden es injusta El deber es desobedecerla Yo he acuñado esta frase ya. El que manda debe saber mandar Y lo que obedecemos Obedecemos, debemos saber obedecer ya. ¿Por qué? Porque antes sí Era obediencia ciega. Usted recoge sus cosas y vayas Pero es que el mundo ha cambiado mucho Y de la misma manera Que esta sociedad, usted como abogado Usted como abogado Necesita un nuevo marco jurídico Para poder responder a los problemas de hoy De esta Cierto. sociedad ¿Por qué? Porque el marco jurídico de esta sociedad Es de del cambio. código napoleónico sí. Y el código napoleónico respondió a una época determinada Con problemas determinados totalmente diferentes A los de hoy Cierto. Esta sociedad necesita un nuevo marco jurídico Así como la iglesia El derecho canónico Es un derecho canónico que obedece pues, precisamente Allá a los tiempos pues precisamente de la Edad media Debe hoy Y es una tarea que se tiene y que, por, ahorita, por ejemplo, ahorita mencionaban al Papa. El Papa, ¿qué es lo que pide de nosotros, por ejemplo? Es que más que ser obedientitos, es que estemos al servicio de la gente. Es que tengamos olor a ovejas. Que den su zona de confort. Y Esa salgan a la calle. Y, y salgan a la calle. Sí. Entonces, pues precisamente, en esta tonalidad, pues precisamente, eh, hoy, la obediencia no puede ser ciega. Tiene que ser una obediencia al diálogo. Padre Rogelio. Compartida. Y no solamente compartida, porque, discúlpame, otra de las motivaciones fuertes, yo dije, donde usted me está mandando yo corro peligro, por lo tanto mi vida corre peligro. No a mí me sí. están mandando, discúlpeme, a la ceja Antioquia, lugar de, de operación de Pablo Escobar y en los momentos actuales de que, de el narcotráfico. Espérate, esta gente, esta minera tiene tienen tentáculos en todos los sitios. La minería. Pero Ven acá. Entonces Y muy cercano ahí <risa> Nos queda poco tiempo padre, la música nos lo indica Desde el municipio Pimentel también les dicen Que están con usted y que lo necesitan Mil por mil, escribe Jamil desde Pimentel Ajá, gracias, a través Eso sí, es parte WhatsApp. de un movimiento gracias que a se todos llama el Pimentel que, que merecemos que, escriben que está ahí. llevando un proceso En contra de del ayuntamiento, ¿no? Eh, Pidiendo pero, transparencia en el transparencia. Uso de los recursos. Padre, nos queda una pregunta para cerrar. Se está discutiendo el tema del aborto y las tres causales. ¿Qué opinión le merece al padre? ¿Está de acuerdo con que se permita que sea legal que se esa despenalización en esas tres particularmente? Eh, hay que buscar, hay, yo pienso que hay que buscar especialistas y hoy es, no, se pueden ver, no se pueden ver las cosas de carácter generalizado, sino casos particulares. Uh -huh. Y esos casos particulares tienen que ser atendidos. Como caso particular. O sea, estaría de acuerdo con esa despenalización en esas tres causales. Eh, Corre sí. la vida peligrosa de la madre. Des, después de ser visto por un especialista. es esto? De un especialista. El especialista que dé las indicaciones, en ese caso del lugar, porque no podemos andar con este tipo de discusiones banales de gente que no entiende muchas cosas de estas, pues por lo tanto, pero que son especialistas que determinan que sean ellos los que determinan lo que haya que hacer para que, para poder pues, continuar bueno, adelante, padre, muchas usted gracias. sabía que en sí, esa pulmón. respuesta ahí es que he estado Uf. siempre la negación de esos grupos para sostener que es necesario que se despenalice. Es que el especialista mantiene una, una línea de acción en el momento del problema y lo decide y no tiene pena. Pero, pero es que es un, un especialista en este caso que está actuando no acorde a lo que tiene que hacer, sino pues precisamente debe ser de manera objetiva. No de manera subjetiva. No subjetiva. Estamos recogiendo finalmente un millón de firmas eh, a nivel nacional. Ajá. En re, repudio, pues precisamente a la expulsión del padre Rogelio Cruz. Eh, llamen, ¿no? Las personas ya la, la, la, la, ya la ficha. ¿Quién está, lleva el control? ¿Quién? La ficha la tenemos ya, en ese Ajá. caso, a mano. Si me llama, nosotros vamos a bueno, estar Bueno, pues el productor que se quede con toda esa. Y nosotros vamos a estar en contacto el teléfono para Van a darle apoyo aquí. para que vengan ¿Van a, a estar aquí, aquí a en San Francisco, de sí vamos a avisar, aquí, sí. vamos a estar en el parque aquí de San no. Francisco, okay. Okay. vamos a avisar en San Francisco en el parque vamos, ah, estar, bien, vamos a avisar bien. el día que estaremos aquí sí. llegar muchas, gracias, la información. Padre. muchas gracias al padre Rogelio Cruz por haber estado con nosotros en la principal entrevista en el día de hoy se nos acaba el tiempo, si Dios quiere estaremos de regreso el lunes, buen fin de semana pásenla bien tranquilo en familia nos encontramos el lunes, bye bye